Yo después de bañarme tengo una gana tremenda de decir poesía. Es más, decir poesía. ¿Qué va de contarles noticias? Sabrán, hoy por la mañana en la Ciudad de México, casi a las 5.45 cayó la bomba. Hay una buena noticia. La bomba solo cayó sobre mi tumba. cierto, ahora no puedo dejar de decir poemas. Hay un muerto. El de la tumba al lado, se llama H, pues resulta que ese tistén no otras dialogar conmigo acerca de la muerte, del amor. El amor. Me decía, ya no sé cuándo confío en él. porque sigue sí, propiedad capitalista. Y el mercado. El mercado. El corazoncito pintado de rosa que se vende los 14 de febrero. La mitad es mejor. Además, nadie se da cuenta cómo llega a excitarse. Una fiesta en una playa o una fria sala, de verdad esto lo no queda como un pacto de amigos sin que se haga mayor problema. No me digan que ustedes no se han enamorado de una fiesta. Por último, en el arte, uno puede ser un monstruo y siempre habrá alguien que le gustó lo que le pide, contigo. Nunca faltan los taquitos tiernos, por lo que para alas son un de la Yo se lo digo, nada más exquisito hay Después de una lectura, de decir, una chica hablar cualquier cosa de la poesía, terminar con ella en el horizonte de la habitación, le fueron escritos, que una de le gustaron. Se ¿Sí? pierde. Al amanecer se irá yo podré dormir un rato. despertar mis ojos llenos de lágrimas, pues con ella se van todas las ganas de irme con esa muchacha, pero nunca es así. La poesía tiene su público y los que se lamentan son cobardes o están deslumbrados con el éxito. Casi siempre las personas regresan a sus hermanas canívoras. ¡Sí! ¡A la del oficio de la literatura y todo! ¿Qué eso significa? ¡El culo blanco que te digo mismo! ¡La vía y el resto de los testículos! Yo a veces quisiera morirme dentro de alguien, en lo profundo de una piel más suave que una pluma, que te llevan a donde no saben que también puedes irte. Sí, morirme, como se muere el río, las nubes, dentro del mar o la noche. Señoras y señores, les tengo que confesar que la poesía nada tiene que ver con un montón de pasas mentales o unas preguntas íntimas. Tiene que ver con volver los primos a ustedes, los lectores y hermanos con el que ustedes la cuenten, Porque la poesía invierte los papeles ¿no? y perder significa perderse con alguien. ¡Hemos y dispuesto a amarme solo una noche! Pero hasta que la siguiente día, no a veces quiera, que los poemas entraran a la boca y no volvieran a salir. Escúchame, Cintia, escúchame, escúchame, allá en Tijuana porque esta es la lectura de la poesía de los abullantes, los niños muertos sin escopeta, decididos hace años a abandonar la ciudad de México y quedarse en las escaleras de la luz a los 24, a los veintitantos años. La madre de los jóvenes sin escopeta, las madres de estos jóvenes son hermosas, sí, y sus amantes son hermosas, son como la mañana, bonitas, pareciendo flores, tardes frías y jacarandas, Escúchalo bien, escúchalo bien este canto mientras resbalo, porque yo quisiera hacer el suicidio, yo mismo quisiera hacer el suicidio, escúchalo bien, escúchalo, porque quisiera sonreír nuevamente, tu vida donde estás tú, pero tú estás en la ciudad de los mares, en la ciudad donde acontece la frontera, qué triste es esa frontera, qué triste es ver a los niños salvando a sus padres a través de una veta! Escúchalo bien, Cintia, escúchalo, porque yo tengo que decirle a la gente sobre nuestro sueño, sobre el sueño que tuvimos junto con México, déjame que les diga que yo empecé a soñar con el mar de México, el mar que está sobre tu casa, como inundando a los mares, como inundando al país y a los asesinos, déjame decirles que yo aprendí a ver en los sueños el acto de ser pez que aprendí a hacer festa a buscarte entre las zonas de México y te encontré nadando por las orillas del campo de Tijuana. Déjame decirles que tú me llevaste los sueños a la frontera para ver dónde nacía la furia de estas aguas, para ver el muro que dividía nuestros corazones del resto de los ladrones. Déjame decirles, déjame decirles que nuestros sueños, volvimos juntos a la capital. Para ver el amanecer en la bandera y tus tres colores tristes y tu águila y tus serpiente. En ese instante, Cintia, tú también comenzaste a soñar. Estabas conmigo danzando por los pasillos de tu universitaria. Yo te decía que nuestro baile era este poema desde el cual nacía la juventud salvaje de este siglo. Yo te decía que de nuestro aire nacían los adoradores de la verdad, los esquizofrénicos de los besos y las caricias. Tú me pedías en el cuello, tú me pedías que no te soltara, mientras las patas tuviera miedo, porque nuestro corazón era el inicio del fin del mundo, era el comienzo de la revolución mexicana de esta década. Y en ese momento, Cintia, en ese momento nuestro país también comenzó a soñarnos. Y yo era un poeta de veintitantos años habitante de la ciudad de México. Yo era un drogadicto del amor y del delirio. Y tú eras una poeta de veintitantos años habitante de Tijuana. Eras una conocedora de la alegría y la catarsis. Nuestro país entonces comenzó a soñarnos en ese instante y nosotros despertamos y nosotros despertamos, y nosotros despertamos y comenzamos a amarnos desde nuestras ciudades para que México siguiera soñando. Yo a veces, yo a veces tengo ganas de escribirme un letrero en el cuerpo que diga, poemas, tome uno lo que quiera, cooperación voluntaria, otras, de doblar entre centro de una catulina y escribir el sobre ella, se renta para salir a bailar, tomar café o cerveza y recitar poesía, tiempo libre, venga, pregunte. También he puesto en el periódico mil poemas por mil pesos, incluso he colocado afuera de mi casa una pancarta con la leyenda se hacen trabajos de poesía gurú, poesía blanca y poesía negra, lectura de poemas y antipoemas levantadas de sombra, de verso y de rima, y afuera del manojo voy a colocar un letrero que diga, en este establecimiento no se discrimina por corriente literaria, verso libre y SDN, pero mientras que se yo entonces inventaré un nuevo cielo que contenga tu nombre, sí, que contenga tu nombre. Tengo que declarar en frente de esta gente, yo tengo que decirle que esto únicamente es una advertencia, pues hay un odio quiero entre las nubes y las rocas. Escuchen bien, tenemos que decirle a las rocas sobre su naturaleza amorosa entre estas épocas, que su invierno inquieto contiene el corazón de áclito y que no hay manera de estallar sino rodeando la quietud. Parece que las rocas nunca son las mismas. Siempre me conmueven mucho. Yo, yo les he escuchado ir al recate. Al finalizar un poema, todos abandonan la responsabilidad de sus tarinas cómicas. Y firman, con una fogata, todos decimos que nuestro nombre es madera del susto. Yo no soporto el efecto podrómico de las rojas, pero me he enterado que su lenguaje es una sinfonía como los sexos que han corrompido las aguas y han agotado su propio ruido. Señoras y señores, estos seres, estos seres están sujetas a las leyes superiores, más superiores que la naturaleza, más superiores a la permanencia y la inmortalidad, porque ellas son más lejanas que el silencio y dentro de sus cuerpos hay agua y fuera de ellas hay agua. Señoras y señores, las rocas me han dicho al besarles, que no hay silencio, que todos los cuerpos hacen ruido al moverse y que todos, aún los cerdos, aún ustedes, contienen agua en sus alientes. cierto, no me aceptarían en la academia. Nadie quería dejar a un loco como yo. De cierto, me preguntarán, ¿y para ti qué la poesía? Y yo les diré, y a mí que me preguntan esto, pregúntenlo a mi madre. Ella murió así. Cuando yo le dije a mi madre que iba a ser poeta, le dije, ah, Catalina, que tu hijo poeta, que tu hijo ya está escribiendo, que ya dejó la de escuela y está escribiendo. Que ya hace ejercicio, ejercicio y está escribiendo. Que ya no cambie el hijo, Catalina, que no cambia, que no licenciado, que no médico poeta ah, mi madre que le quema mi cosa loca en el cerebro nadie le diga pobre pobrecilla pobrecita que no lo necesita y cualquier día cualquier segundo mi madre verá por la ventana del metro del metrobús o del camión mi madre verá una leyenda plasmada de las noches por mis manos madre perdóname por mi vida loca y será suficiente Sanará su pecho cantando, cantando, sanará el pecho de mi madre. Cuando yo le dije a mis amigos, soy poeta. Ellos me dijeron, Vicente, vamos, Vicente, porque me gusta decirlo en mi poeta. ¿Para qué te sirve ser poeta, Vicente? Ser poeta sirve. Para quedar bien con los amigos. ¿O para explicarle a alguien la sonética y batería del tiempo. Ser poeta sirve para decir también el de viaje sobre las hojas pecas del otoño. Pero ser poeta sirve para vivir y morir con elegancia aún en la miseria y el hambre. Ser poeta sirve una, boñata, una, una boñata, de cimiento. De cimiento y no quita es la Y más tan poquita, y no me chante en estas cincoicas. A mi cantorca, a mi cantine que nunca. Pompa, ochimowa, si pompa que mala señor Tartarquilistri. Amu mucawa, no te chingue, amu mucawa. Pampa ni es Alégrense con las flores, con los santos. Permanezcan en pie levante mientras habéis un puré, Porque no es aquí nuestra casa. Porque no hemos de vivir aquí para siempre y porque todos, todos tenemos que ir hacia a la morada de los encarnados, en donde verdaderamente nace la amistad. Pero porque los amo, antes, antes de que yo muera, les daré mi libro de flores, les daré mi poema. Dizas una agullatas y no guisla que alegra lo que me y mi verdadero amigo. La lexis tlaclacali sonan cimplali, amanecer es el despertar de la madre tierra. de la lexis sin plata, amor es el despertar del hombre. Ya les dije la noticia. Esta mañana cayó una bomba por la Ciudad de México y me aconteció la desgracia de haber empezado a escribir por Pero ahora que estoy en cabo frente a Valeria Carpintero, mi madre, yo le pido con todas las ganas que me libre estas ganas tremendas de seguir en la escritura, que ya no quiero hacerlo, que ya no quiero hacerlo, que ya no quiero hacerlo. de pronto a escribir románticos decibeles para la academia. No perdonaré a nadie, empezando por el lenguaje, empezando por los cuerpos policiacos, incluso a Violeta, no su amor ni sus entregas a domicilio, el ser a les echaré de un solo tiro las emisiones de los sin pintidos en agua, <risa> que colapsará el peñinecismo salvaje, el pecalanarquismo populista, el panismo con sus más de 60.000 muertos en esta guerra contra el narcotráfico, y yo, un adicto a los dos puntos y al suicidio, únicamente, podré entregar un perro en escritura automática, para vender al público usuario sus borradores en el metro. Pediré permiso a un cajero automático y a un sacerdote para terminar la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural. Firmaré un cheque en blanco que contenga el inicio del fin del mundo. Y a todos mis amigos de Cuernavaca. Y subiré de peso, sobre todo subiré el